Bueno, la qué tal a todos otra vez. Vamos a seguir como, como vinimos haciendo con, con el tema de la grabación que hicimos de, del tema de, de Grey, del de grupo de Casual Taylors, grupo español. Y recordáis que os enseñé cómo habíamos hecho la grabación. Ahora si puedo os pongo el link aquí para que veáis el vídeo que grabamos de la grabación ya terminada. Para que lo, lo podáis ver o igual lo, quizás lo inserte aquí para que lo veamos primero. Y, y estuvimos haciendo el otro día, bueno, os enseñé cómo microfoneamos toda la batería y estuvimos viendo cómo pues cómo hacíamos, por ejemplo, con el bombo, ¿no? Eh, nos tocaba la caja, vamos a hacer la caja hoy, y como os dije, mi manía es hacer bombo, caja y pasar directamente a los overheads. Básicamente porque el overheads nos va a cambiar todo, todo lo que vayamos haciendo, porque el overhead coge, aunque lo tengáis un poco dirigido hacia los platos, es imposible que evitéis que entre tanto caja como incluso bombo, ¿no? Aunque en ocasiones recortamos un poco con un high pass filter los graves para que no sea demasiado estruendoso lo que llega a los overheads. Entonces veréis que en el momento que ponemos los overheads nos va a cambiar todo lo que hemos hecho con la caja. Entonces eh, la caja la dejamos, bueno, lo mejor que nos, que nos parezca y luego vamos con, con los overheads. ¿Te recordáis estaba aquí el, el, el bombo... Eh, que Tenemos estas dos pistas que habíamos ya pues, ecualizado, hecho un, incluso una puerta y, y, y la compresión Y aquí grabamos dos cajas, ¿no? teníamos aquí la, lo que es el, el micro de caja, un Shure, el SM57 Que cogemos lo que es la parte de arriba de la caja Y lo tenía orientado hacia, hacia justo el centro de la caja, ¿no? donde, donde pega el, el batería con, con la baqueta En ocasiones se puede llevar también hacia el borde y te va a dar otro tipo de sonido, un sonido un poquito más, más gordo en principio y menos, y menos ataque. Aquí lo que se trataba, porque a la batería le gusta mucho Stuart Copeland, es que la caja sonase como la de Copeland, no seca. Entonces veréis que grabamos una, lo que es la parte de arriba, cuando lo escucháis ahora, que la batería suena o el golpe, el parche es un parche muy seco, veréis que suena eh, casi una, bueno, no es una caja de zapatos, ¿no? pero suena súper súper seco. no para lo cual, lo que hicimos fue debajo poner un micro en el bordonero, que siempre te va a complementar mucho lo que es el sonido natural de la caja, que es el sonido que luego tú realmente escuchas, ¿no? eh, El batería del bordón lo tiene debajo, y lo que le llega siempre es el sonido normalmente de parche. Entonces, eh, bueno, vamos a escuchar los dos, como veréis ahora cómo, cómo suena uno y otro, y lo que le puedes hacer eh, al sonido, ¿no? Entonces, en función de lo que quieras buscar o que quieras que suene, es importante que lo grabes. ¿vale? Eh, en este caso, la caja iba por el por el previo de, eh, de One Audio. No, eso le llamamos sí, por el de One Audio el 4.12. Y tanto el, lo que era la caja como el, el bordonero, creo recordar. O el bordonero no. El bordonero utilizamos previos de la 011V96, o de la, de la mesa, de la Yamaha. Y la caja venía por el previo de, del One Audio, aunque la agua entraba, como recordáis, por las entradas de línea y la conversión a digital hacia la hacía la mesa. Y quieras que no, pasa de alguna manera por el, previo, por el previo de línea. Si bien lo teníamos al cero, como os dije, para que el previo no hiciese ninguna ninguna actuación, o sea que fuese lo más limpio posible desde la entrada del, del One Audio. ¿no? Entonces bueno, vamos a escucharlo y así, y así lo, lo vemos mejor. Como recordáis aquí teníamos en el, en el Cubase, teníamos el, eh, lo que eran las, las 12 pistas grabadas de batería Bombo, caja y aquí están justo en, el, en la pista 3, en la pista 4, en la snare, la caja la tarola o snare o no sé cómo se puede llamar de otra manera y el snare button que es el, el, micro, el micro inferior que era un, una KG, una caja de 40 ¿vale? Entonces vamos a escucharlo ya directamente vale, para que escuchéis cómo, cómo suena la caja, vamos a quitar los, el bombo y vamos a escuchar solo la caja original, vale. lo que es el parche de arriba no os asustéis, suene como suene, en realidad eh, lo que tenéis que coger es el sonido, el sonido natural de la caja ¿vale? este es el sonido natural de la caja que sonaba allí que es una caja con un parche, con un, un parche muy seco, de, que además lleva um, unos agujeritos de, de liberación para que encima sea mucho más seco todavía y para que la caja suene muy estilo, estilo Copenhagen. a suena ahora excesivamente gorda, ya lo que tenemos que hacer es bueno, primero hacer una, una puerta como hemos hecho siempre para evitar que se cueren pues todo lo que se está escuchando ¿no? por ahí no pues el Chaston, Charles o los Toms, el Bombo todo, ¿no? porque en realidad te entra todo aunque el micrófono está muy dirigido al centro del, del parche de la caja, no. entonces lo normal es aquí es que nos vayamos aquí a, a Dynamics y nos metamos con la, con la gate. ¿no? Entonces lo, lo primero es, bueno, pues normalmente abrir un poquito el decay, porque si no se nos va a cerrar ya de por sí. Y empezar a subir el threshold. En principio vamos a poner un rango. Un rango aquí en el, en el dinámico de la mesa significa que va a dejar abajo una especie como de, de parte abierta. Es decir, que no va a cerrar completamente la puerta nunca, sino que va a caer, pero va a quedar, va a dejar un poquito, ¿no? De esa manera haces un poco más natural los transitorios que entran, que entran de caja y tienes que simplemente regular lo que quieras de, de ese rumbo suelo que deja abajo sin, sin cerrar. Entonces vamos a ir subiendo el Threshold y entonces iremos viendo que van desapareciendo todo aquello que no es caja. Si veis ahí, ya tenemos bastante cerradita la caja, ¿vale? hay que intentar no recortar excesivamente, porque si recortamos mucho, si veréis se nos queda la caja completamente seca en este caso el batería le pega, le pega muy bien, le pega muy duro y entonces puede quedar chulo incluso luego poniendo rever, complementando la sequedad ¿no? pero es excesivamente seco si lo queréis poner muy seco, quizá lo que lo que convendría es subir un poquito el rango ¿veis? para dejar pasar un poquito el, el transitorio del, del golpe o sea, la primera sensación de golpe, ¿no? para que no suene como un tambor de color, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no es, es intentar que no sea tan, tan exagerado. Bueno, nos parece bien, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la puerta, estamos evitando que nos entren otros ruidos, y por lo tanto, que la ecualización que hagamos aquí desmatice otros micros que están recogiendo otras cosas, y lo normal ahí es la ecualización, ¿no? Entonces aquí es ya es a gusto, ¿no? Lo normal encaja es primero filtrarla, con un high pass filter con el objeto de, de evitar que, sobre todo que te entre bombo ¿no? entonces en la caja pues la puedes filtrar a partir de, pues no sé, esos es a gustos del consumidor ¿eh? pero a partir de 90, 100, que es más o menos la parte que tenemos que dejar a, al bombo ¿no? entonces lo puedes hacer más y la a hacerla más finita si quieres dejarla en, en 125, 115 si quieres vamos a dejarla en dejarla en 112 el filtro, vale? o 106 lo segundo será lo que queremos hacer, si queremos dar un, un matiz de caja um, gorda, un matiz de caja más, más fina, más tipo, bueno, como os decía, ¿no? Stuart Copeland, y en este caso lo que tenemos que hacer es o acentuar el, el ataque, que las cajas es, suelen estar por los 1000 mil, los mil hercios aproximadamente, o darle un poquito de gordo si pensáis que le falta un poco de, de parte grande de la caja, o iros por arriba hacia los... A partir de 2000, 2600 que, que la caja tienen por ahí muchos muchos armónicos que pueden ser interesantes. Entonces quiero vamos a ir a probar a dar un poquito hacia hacia la parte de los de los eso, de los 2000, 2200, vale. Vamos a hacer una cuasi más o menos estrechita y vamos a ir subiendo. Ten en cuenta y recordad que luego tenemos el bordonero abajo que nos va a dar cierto brillo al, al, al tema, vale. Entonces, eh, si queréis, vamos a, a volar con el tema, que se nos acaba con tanto hablar, ¿vale? Y, y volvemos a, a hacerlo, ¿vale? Vamos al principio. Y lo ponemos otra vez. Vale, en la caja. Si veis, está cogiendo ya un poquito de, de parte de arriba armónico agudo que empieza a sonar bastante más chula. Y si queréis también, justo pegadito donde hemos cortado hacia los 250 por ahí, las cajas suelen tener la parte esa más grande. Vamos a hacerlo más, más finita. La uh. ahí está exagerada las la estaremos recortando, y así que le podemos dar un pequeño matiz de caja, ¿vale? vale, ahora vamos a irlo un poquito con el bombo vale, y ahora vamos a irlo con el, con el bordón vamos a escuchar el bordón en sí mismo Vale. Esto lo, lo, lo ideal no, lo casi necesario es eh, normalmente cambiar la, la fase en, en, en la pista ¿no? Ten en cuenta que el, el micro de abajo está cogiendo exactamente el golpe al revés Es decir, el, el momento que pega el, el batería, el golpe que sale hacia arriba, la onda, sale hacia arriba en, en el parche y hacia abajo en el, en el parche resonador ¿no? Entonces llevan invertida la fase siempre casi por sistema es cierto que si no, no tienen los mismos micros que recojan exactamente las mismas frecuencias en el mismo, eh, más o menos, esquema de frecuencias es cierto que la fase, pues no, a lo mejor no se complica demasiado y en este caso tenemos dos micros completamente diferentes entonces lo que vamos a hacer es uh, cambiar la fase y escuchar simplemente, ¿vale? cuando lo pongamos con, con, el, con el micro de arriba, ¿no? con lo que es la, la caja en sí misma arriba, ¿vale? entonces lo, lo suyo es cambiar la, la fase en, en, en las inserciones como tenéis aquí, el, el, la fase de la inserción, en este caso de los inputs, lo estamos trayendo por, por USB, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, vamos a cambiar la fase, en, en este caso dentro del, del Cubase, ¿vale? Eh, cuando tengáis por, por aquí, y lo estáis haciendo en una mezcla, por ejemplo, en directo, lo que hacéis es aquí en, en Insert Delay, en la fase, pues el, el canal, en este caso el 4, pues lo que tenéis que hacer es Cambiar la fase de, de entrada del, del canal, ¿vale? como ya lo estamos haciendo en, en digital, vamos a cambiar la fase directamente en, en q ¿no? y vamos a ir escuchando, como os digo, aquí. Vale, entonces ahora que tenemos que cambiar la, la fase, vamos no sé a dónde donde nos ha ido, se nos ha quedado el ecualizador aquí, no se nos vaya, vale pues como veis aquí tenemos la, la fase y la cambiamos, vale vamos a escucharlo para ver si suena bien lo cambiamos y, y vemos cuándo nos gusta más a mí los temas de fase, no sé, es como si hubiese a algunos ingenieros hablando o técnicos de sonido como si fuese un horror tema fase bueno, temas fase son cosas que ocurren y que a veces hasta molan entonces, bueno, como si hubiese un policía de fase ahí buscando siempre los, los errores, entonces aquí lo, lo importante es escuchar eh, sabes a veces por, por sistema o simplemente por experiencia lo que va probablemente a pasar no pero, pero no siempre es así, en ocasiones nos interesa a lo mejor pues, que esa inversión de fase nos quite unos graves y en vez de ecualizar que si vamos a cambiar fases con ecualizadores digitales sobre todo lo que conseguimos es que eliminamos como si fuese un high pass filter y, y perfecto, y entonces ya tenemos hecha la, casi la ecualización en la parte baja de, de la mezcla de micros. En este caso lo mejor es escucharlo porque lo que queremos aquí es un poco de gordo y un poco de, de agudo, ¿vale? Se nos ha vuelto a acabar el tema, vamos a volver a, a grabarlo. A ponerlo de principio, ¿vale? Porque si no, vamos a ver si hacemos algo y vemos ya, ya la caja de una vez, ¿vale? Y dejo de hablar tanto. ¿Vale? Pues mira, lo mismo, tenemos el, el bordonero, el bordonero lo normal es que nos empiece a coger eh, todo el rollo de, del bombo, ¿no? Porque está justo debajo, entonces escucháis perfectamente la, la maza, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer aquí, lógicamente, es exactamente igual, pues en el canal que tenemos, procurad que solo tengamos bordón, ¿vale? Aquí el decay, o sea lo que es la caída y el hall mantenerlo un poquito más Porque en realidad lo que hace el bordonero es darnos ese sonido un poco alargado de caja, ¿no? Que lo vamos a completar con, con rever, ¿vale? Entonces más o menos por ahí Conseguimos eliminar, siempre con un ataque muy rápido, en percusión Siempre ataque bastante rápido para, para evitar que, que tarde en abrirse la puerta, ¿no? Hacemos un rango también ahí de 56 y más o menos por ahí tenemos también el, el, el bordonero solucionado. Y aquí en el bordonero es muy importante la ecualización. Luego iremos en los dos a la, a la compresión, ¿vale? Aquí ya que es a gustos del, del consumidor, pero una cosa clarísima del, del bordonero es su rango medio-bajo de frecuencias, ¿no? Que os puede ir gustando o no gustando, pero si os fijáis, si cortamos en... La parte grave parece que estamos hablando con un, con un periódico para matar una mosca. Entonces, realmente, a mí el bordonero me gusta que, aunque cortemos, realmente que tenga también ese sonido un poquito un poquito gordito. Quizás cortando en 200, una cosa así, pero no mucho más abajo, más arriba, perdón. Para que se mantenga también ese, esa parte crujiente gorda ¿no? del, del bordonero. Y luego. Pues normalmente en partes altas, 3 o 4000, depende de cómo son el bordón. ¿eh? Y lo que también hago yo siempre es poner aquí un, un low pass filter para que tampoco nos vayamos excesivamente arriba. a lo mejor en 1800 incluso en un poquito por abajo vale, entonces ahora vamos a mezclar los dos, vamos a ver cómo están las dos cajas con las puertas, con la ecualización y usando la caja, según os guste más o menos que suene seca o que suene un poquito más a, a caja de verdad, pues lo pondremos ahí. Y aquí estarían con el bombo, la cualificación es que a lo mejor de la parte de arriba. vale entonces ahora vamos a comprimirlas vale exactamente igual lo que vamos a hacer es eh, voy a ponerlo desde el, desde el principio y las comprimimos para bueno pues para igualar pegadas sobre todo de caja que es bastante bastante importante ahora está la manía de bueno pues encontrar un, un buen golpe de caja que te guste y duplicarlo con el tema este de los digitales pero bueno tienes si un buen batería que toca bien y demás pues la verdad es que Mola más que le deje los acentitos que hacen de vez en cuando, aunque no sea una caja que vaya súper súper exacta de volumen, ¿no? Entonces eh, ya digo que en principio, bueno, pues no veo necesario que dupliquemos en el revés, que empecemos, que, use, que usemos toda la dinámica que el, que el batería te lo da que para luego lo, lo hace cuando toca, ¿no? Entonces vamos a escucharlo y vamos a ir a las compresiones, ¿vale? A las dinámicas, pero a la compresión de, de la caja, ¿vale? Vamos a ir a una ratio pues de 4 por lo menos Y vamos a ir bajando el 3 gol. Pues va para una grabación, ¿vale? El ataque está aquí un poquito abierto Vamos a dar un poquito más de, de velocidad, no excesiva Vale, pues por ahí más o menos está de reducir unos 4 dB, 5 dB Y lo que hacemos es compensar con el Gain, vale, el Out Gain que lo que ha hecho ha sido realmente, vale, que perdamos el, el volumen, vale, y lo mismo podemos hacerlo con el, abajo en el, en el bordonero, se quizás necesite menos, de compresión 2.5, ataque vamos a poner más rapidito para que no se nos y compensamos el con el game vale bueno pues hemos organizado el, todo el patch para para tener todas las piezas aquí que no tenemos los los overheads creo y ya los hemos puesto y vamos con ellos vale vamos a hacer exactamente igual y, y, y veréis cómo son los overheads eh, quitando bombo y caja vale entonces, eh, bueno, vamos con ello. Esos overheads, aquí los tengo, los tengo emparejados estos dos, ¿vale? Para que de alguna manera lo que hagamos, tanto en ecualización como en compresión, sea, sea exactamente igual para, para ambos, ¿vale? Pues bueno, venga. Vamos con poner a ver cómo, cómo sonaban. ¿Estás oyendo? Ahí si veis, lo que dije de la, del enfoque de los, de los overheads lo que tenemos es la caja un poquito a la derecha porque los overheads están exactamente alineados el derecho a la altura de, del plato derecho un poco más al extremo y el otro la zona del right entonces más o menos lo que es el bombo es lo que hay centrado en, en el overhead como os dije podéis si queréis para igualar ese, ese centrado de la caja o reducir la, el paneado o bajar un poquito el volumen de la, de la derecha que además así evitaréis también mucho la entrada del Charles o del Cheston y, y lo podéis definir un poco, un poco mejor ¿vale? Entonces, como os dije, aquí lo normal, lo que hago yo siempre, lo primero es ecualizarlos ¿no? y, y lo que solemos hacer es pues, meter un, un high pass filter sobre los 200, por ahí más o menos Como veis, ha entrado tanto en el canal eh, 10 como en el 9 En este caso el 25-26 por la segunda capa la actualización que hacemos en uno de los dos al está emparejado los dos, apretando los dos botones, como sabéis, se van copiando tanto la compresión, la dinámica que le podéis hacer de puertas, o lo que hagáis en, en ambos canales, ¿vale? Entonces el, el, yo el corte de high pass filter lo suelo hacer no muy alto, a mí me gusta hacerlo 150, 200 como, como mucho, ¿vale? Si veis también que hay mucho plato, mucho estridente pues hacéis también un low pass filter arriba y lo, y lo bajáis. También en principio me gusta cómo está por ahí. ¿Vale? Y lo que hacemos después es comprimirlo, ¿no? Lo que, mmm, habitualmente aquí lo que se suele hacer es comprimirlos bastante, ¿vale? Entonces, bueno, pues una relación si queréis de 3 o de 4, de 4 a 1, o incluso de más, y ya lo manejáis si queréis con el 3, con el ¿no? En función que lo vayamos subiendo, os pues iráis viendo la, la compresión. Yo antes pues lo suelo poner, no tanto, pero hacia los 5 o 6 de vez, por lo menos, ¿no? que están ahí bien sujetitos los, los platos ¿no? vale eh, si queréis dejarle, o lo normal aquí es como siempre hacer una compensación de la, de la salida por la reducción de, de la compresión ¿vale? Y, y un release pues bueno aquí lo tenemos en 125, a mí no me parece mal que se mantenga un poco, pero hay que tener cuidado con las posibles ondas ¿no? si lo dejáis muy muy muy largo ¿no? entonces quizás hay en un release de 30 38, como está completamente entrando información tenéis que tener cuidado con los release porque si los dejáis muy largos, sobre todo en los overheads, que está constantemente entrando, eh, como os digo, información lo que ocurre es que se crea, si os fijáis, como una especie como de onda, entrada y salida, ¿no? o sea que se están montando tanto los release como, como la entrada de compresión entonces si veis que tenéis un problema en esto, bajáis los release para que suelte antes la compresión y se mantenga más, más lineal lo que es el, el sonido y en este caso que es un sonido percusivo deberíais tener los release exactamente en golpes y golpes ¿no? aquí como hay mucho plato y demás es complicado pero bueno, lo que hacéis es un release muy cortito y así evitáis de, de problemas si veis que cae la compresión por bajar los release, pues o subís la relación, la ratio o subís el, el fresco, ¿vale? por ahí me parece bien ¿Vale? entonces ahora vamos a poner bombo y, bombo y caja y veréis lo que os he dicho, en el momento que metemos los overheads, cómo cambia el, el rollo. ¿Ves? Estando un poco más de brillo tanto de la caja como, como al resto de, de instrumentos, en este caso de apartos o de toms de la batería, cuando los pongamos veis también que le da un, un matiz muy especial, ¿no? Entonces ahí ve los overheads, nos ha cambiado un poquito la caja de sonido como veis, por eso la dejé yo un poquito más gorda de normal dale ese sonido un poquito más, más brillante y aparte de los overheads también tenemos los dos rooms que están alejados, son unos 4 metros aproximadamente de, de la batería ¿no? vamos a, a volver a poner la, las pistas que se nos han vuelto a, a terminar y vemos los rooms ¿no? eh, como os dije, los, los, los delays lo que hay que hacer es igualar normalmente el resto de elementos de la batería con los, con los overheads. Con los room yo nunca los igualo porque la idea del room es que le dé un poco de rever incluso de grandeza al, al sonido, ¿no? de expansión. Y lo que se hizo aquí bueno, en la mesa en, en, el, en el delay es eh, pues en los canales 17 a 32 lo que haremos será pues, coger y, y manejar los, los delays. Estaban aproximadamente a un metro, unos 115 centímetros exactamente los overheads de la parte de arriba de la caja, ¿vale? Y por lo tanto unos 130 más o menos del, del micro que había abajo del, del bordón, ¿no? Si recortáis eh, overheads a los 200, el bombo deja de preocuparos y podéis no igualarlo al bombo, pero también podéis coger igualar los overheads al bombo y a partir de ahí, en, en, en secuencia por distancias, pues tenéis los, los delays, ¿no? En este caso lo que, lo que, lo que haremos será... En, en estas dos pistas y coger la referencia a bombo y caja ¿no? entonces lo suyo sería, primero en el, en el bombo eh, coger el interior, ya tienen su propio delay de su distancia de interior, como recordáis y sería, bueno, pues hacer los, los delays de, de, de bombo y caja que estaban en pista 19 y en la pista 20 entonces lo que haremos será retrasar el, el tanto caja como bordón a la distancia del, del overhead ¿no? entonces eh, aquí la distancia estaba en 110 como sabéis en la mesa podéis hacerlo por, por distancias o por milisegundos como estábamos aquí aproximadamente a un metro diez pues un retraso de 3,2 milisegundos y 1.30 el overhead perdón 1.30 el, el 1.30 y tenemos los dos ¿vale? con el delay ya retrasado hacia los overheads ¿vale? entonces vamos a ponerlo para para veáis como suena bombo y caja con, con los retrasos vale bueno, desde el principio unifica mucho más y deja de haber ese pequeño retardo y queda mucho más limpio la, la batería, vale entonces ahora vamos con los, con los dos rooms ¿no? los rooms igual, los tengo aquí vamos a emparejar los canales para que lo que hagamos en un canal se copie al otro vale. y si queréis vamos a escucharlos en solitario Si veis ahí por lo que suena es una cosa como de lejos, cogida lejos, que es en realidad lo que buscamos, ¿no? Que se vea que es una batería acústica auténtica. y Entonces aquí lo que yo suelo hacer habitualmente en, en ellos es, eh, bueno, pues en, en dinámicas, también comprimirlos un poquito. No mucho, ¿eh? Hay una relación de 25 está bien, ¿vale? porque así sí mismo es una especie de reverberación de, de lo que se está escuchando ¿no? pues por ahí más o menos en 2-3 dB me parece muy bien y en igualización en realidad luego suelo dejar hago un high pass filter y un low pass filter lo que hago es realmente quitar un poquito abajo de sus graves hacia los 45, una cosa así y arriba en agudos exactamente igual un, un, un low pass filter por si mucha resonancia vale mucho pero también abierta hacia los 10 11.000 12.000 vale y también nos coja los agudos vale tú sabes que tienes que hacer es ver la diferencia que hay con los cuando lo metáis con... con los overheads no solo los overheads y crear una especie como de relleno que va a dar una especie como de rever natural no de la sala A los overheads sí que le solemos meter eh, rever que se metió un poquito a los room no? porque es la idea no? que el propio rum sea un poco esa rever natural o de, o de sala no? que tienes en, en esa grabación vale? entonces bueno pues así estaría un momento más o menos eh, la grabación Veis que al entrar el overhead, la caja cogí también un poquito más de brillo, por eso la dejé yo un poco seca. Y luego ahí, bueno, pues una vez que hay metidos overhead y room, pues podéis a retocar las, las ecualizaciones que os, parezcan, que os parecen mejor, ¿no? La caja sí es la que tienes que ahora ya matizar si queréis, ¿no? por ejemplo, darle un poquito más agudos, ya, viendo ahí un poco como queréis, o quitarles un poco incluso de, de gordo de caja para que suene un poco más fina, entonces como os como parezcan. entonces, bueno, pues eso más o menos es lo que la segunda parte de elementos ¿no? Nos quedaría a ver hi-hat char eh, charles, que esto lo que haremos será eh, seguramente poner un, un, un daquin ¿no? Que es una especie como de, de puerta disparado por otro elemento, es decir, que el, o el charles cuando golpee la caja baja un poquito de intensidad para que la caja no coja el, el sonido del charles, sino que coja la limpieza de la caja, ¿vale? que eso también se hace mucho con el bombo y el bajo, ya lo veréis cómo lo hacemos, para que si queréis que el bombo esté muy presente, justo las notas que el bajo apoya al, al, al bombo y coinciden en la rítmica del bombo, lo que se hace también es un, un daqui, una especie como de, de compresor en la, en la pista del, del bajo que se dispara cuando toca el bombo, y de esa manera le bajas un polín dos, tres de vez al, al bajo en, esas, en esos puntos justos y el, y el bombo se, se aclara y deja de esconderse, ¿no? Que lo que pasa mucho en sobre todo en discos antiguos, ¿no? que en The rock intentas averiguar dónde está el bombo y es, y es imposible, aparte lo ponían muy grande, ¿no? era otra manera de ecualizar de y estas eran unas soluciones, a lo mejor en aquella época pues no tenían esa posibilidad de disparar aunque ya hace años que se hace, ¿no? pero no tenían esa posibilidad de disparar el compresor con otro, con otro elemento y muchas veces el bajo oscurecía o dejaba mucho en penumbra al bombo también eran problemas de ecualizaciones, ¿no? cuando cualizéis luego el bajo pues hay que volver a repasar el bombo a veces o el bajo directamente a moldarlo al, al sonido bombo para que tengan los dos su, su pequeño sitio, ¿no? Vale, bueno, pues todo lo que veremos, como digo, los Chaston Toms, que veremos después, y ya habríamos visto la, la batería entera de la grabación, ¿vale? Os recomiendo que veáis el, el vídeo de cómo lo hicimos, que está colgado en YouTube, os pongo el link por ahí, a ver si lo podéis ver, y, y así veis cómo ha quedado al final y cómo vamos, de alguna manera, montando el, el tema. Venga, pues un saludo a todos. Gracias.